No puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir sabiendo que esta noche no escribí ni para matarme. No puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir sabiendo que esta noche no escribí ni para matarme. No puedo dormir sabiendo que ya está durmiendo ya con otro cobarde. No puedo dormir sabiendo que hay 14 y con ella pasaba la tarde. No puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, que hay? No puedo dormir. No está para mí, y con otro festeja que está llena de promesas y que no está para mí. Yo sé que la alejan de la realeza, su corona princesa, no la tiene más. Puede cambiar, le puede gustar, pero el pasado no lo va a olvidar. Le puede cambiar, le puede gustar Pero el pasado no lo va a olvidar Que se acuerde de mí, lo sé Que se acuerde de mis roces Que se acuerde de mí, lo sé Y no me va a olvidar, ah. Que se acuerde de mí, lo sé Que se acuerde de mis roces Que se acuerde de mí, lo sé Y no me va a olvidar, ah. Puede viajar hacia otro lugar Lo más lejos que pueda pasar Puede pensar que me puede cambiar, pero pronto te van a explicar. Puede pensar que me puede cambiar, pero pronto te van a explicar. Que yo fui primero, mi amor fue sincero y que nunca me va a comparar Puedes pensar que me puede cambiar, pero pronto te van a explicar Que yo fui primero, mi amor fue sincero y que nunca me va a comparar No puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir que No puedo dormir que no me puedo dormir No puedo dormir, quedo y No puedo dormir